El martes 10 de agosto del 2021, el director de la Biblioteca del Congreso Nacional, Alfonso Pérez Quíñez, presentó a la Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia de la Convención Constitucional, los servicios que la Biblioteca tiene a disposición para el organismo constituyente en virtud del convenio firmado entre ambas partes. La presentación abordó diversos puntos explicitados en el convenio, tales como La eventual implementación de una nueva plataforma web para colaborar con la difusión de las actividades de la convención. proveer de un registro en línea de la historia del proceso constituyente y la labor de los convencionales constituyentes y el ofrecimiento de asesoría técnica especializada para las comisiones y el pleno de la convención. Información en bcn.cl slash proceso constituyente.